El link lo tienen en la descripción del video y en el primer comentario. En nuestra primera noticia tenemos que Pixar ha anunciado su próximo largometraje, el cual llevará por nombre Elemental. Según el director del filme, esta historia se basa en una ciudad donde todos los elementos, fuego, agua, tierra y aire, conviven entre sí. Pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó. A pesar de sus composiciones opuestas, una joven de fuego y un chico de agua están a punto de descubrir algo elemental, cuánto tienen realmente en común. La misma verá su estreno el día 16 de junio de 2023. Entre otras noticias, durante el upfront de Warner Bros Discovery, la empresa presentó un avance de lo que será la nueva serie animada Vilma, que se adentrará en la historia de origen de la querida detective animada y miembro de la pandilla de Misterio a la Orden. Por lo que se sabe, la serie estará enfocada en un público adulto y se contará con Daphne, Freddy y Shaggy, pero no con Scooby-Doo. Por ahora, la producción no tiene una fecha de salida, pero su estreno será en la plataforma de HBO Max. Continuando con las noticias, Baymax llegará directamente a Disney+. En esta nueva serie, nuestro robot médico favorito se dispone a hacer aquello para lo que fue programado, ayudar a los demás. La serie contará con un total de 6 episodios y veremos su estreno el 29 de junio de este año. Y hablando de estrenos, la página web de Ruby Ice Queendom, el nuevo anime de la franquicia Rubí de Roster Teat, ha revelado su fecha de estreno para el 3 de julio. Ruby, Ice Quindon, presenta un mundo lleno de destrucción y la única esperanza de la humanidad depende de poderosos cazadores y cazadoras. Ruby Rose, la protagonista, se unirá a otras cazadoras cuyos viajes las llevarán más allá de los terrenos de su escuela, la Academia Beacon. La verdad me sorprende bastante lo lejos que ha llegado esta webserie que si no me equivoco, estrenó su primer episodio en el canal de YouTube de Roster Teeth en el año 2013. Para ese entonces, contaba con un estilo de animación 3D, y ahora en esta nueva versión veremos un estilo más moderno en animación 2D. Ruby Ice Queen ya posee su emisión en simultáneo confirmada por Crunchyroll. ¿Qué opinas de esta nueva versión? ¿Te animarás a verla? Déjame tu opinión en los comentarios. Entre otras noticias, el evento virtual gratuito Netflix Geeked Week tendrá una nueva edición y durará 5 días. El evento se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en todas las plataformas principales, incluidas YouTube, Twitter, TikTok y Facebook. Entre los proyectos que se destacan en el enfoque de animación se incluyen Love, Dead and Robots, The Dragon Prince, Arcane e incluso Inside Job. En la sección de largometrajes destacará The Seed Beast de Chris Williams y la película Punky Stop Motion Wendell and Wild. El tan esperado regreso del director Henry Selig, a quien recordarás de filmes como Coraline y El extraño mundo de Jack. Por supuesto, todos los días prometen muchas revelaciones emocionantes sobre series, películas y juegos que incluyen estrenos exclusivos de teasers, trailers, adelantos, anuncios, entrevistas y mucho más. Continuando con las noticias, The Loud House presenta un nuevo episodio llamado Present Danger, donde Lincoln finalmente celebra sus 12 años con una fiesta de disfraces. En este capítulo, Lincoln busca su regalo de cumpleaños robado antes de que lo destruyan. Su estreno se tiene programado para el lunes 30 de mayo a las 7 p.m. Pasando al mundo de los videojuegos, recientemente cerró la etapa alfa de Multiversus y hasta el momento ha dejado una impresión muy positiva entre los jugadores y la crítica, por lo que ya empezó a aparecer nueva información del juego. Según usuarios del foro Reddit, se publicó una nueva lista de personajes que estarían en desarrollo para el título. De acuerdo a la información, los personajes confirmados son... Joker de DC Comics, Raven, Gizmo de los Gremlins, Marvin el Marciano de Looney Tunes, LeBron James de la NBA, Ricky Morty respectivamente, Scooby-Doo, Daenerys de Game of Thrones, La Bruja Mala del Mago de Oz, Godzilla, Johnny Bravo y Pedro Picapiedra. Por los momentos, estos solo son rumores, ya que todavía no hay un anuncio oficial pero anteriormente las filtraciones del juego se hicieron realidad, por lo que es posible que próximamente se incluyan estos personajes. Para finalizar, este sábado se emitirá el episodio final de temporada de la casa búho. Luego de los sucesos del anterior episodio, tendremos punto final para la segunda temporada. Ya averiguamos que King es un titán, pero todavía no tenemos respuesta de su extraña relación con el coleccionista, quien desea con todas sus fuerzas ser liberado y no estar solo. Además, probablemente veamos la culminación del plan de Velos para acabar con la magia y volver al mundo humano, por supuesto, la dama Búho, Luz y compañía harán todo lo que esté a su alcance para impedirlo. Luego de un hermoso crecimiento en la relación de Luz y Amity, descubrir parte del pasado de King, el origen de Hunter cuando estuvieron en la mente de Velos, todavía nos queda ver muchas conclusiones. Les recuerdo que debido a la cancelación del show no contaremos con una tercera temporada, por lo que solo quedarán tres especiales de aproximadamente 44 minutos cada uno. Si quieres saber más sobre esto, te invito a ver mi video sobre series animadas que fueron injustamente canceladas. Lo puedes encontrar en las anotaciones.